Buenas tardes ya a todos. y Gracias por estar aquí. Estamos en el cuarto meetup de talento, hoy ya 13 de abril. Eh, y vamos a, tenemos, la verdad, una, un programa interesantísimo ¿no? con Olga Genillou de la Fundación Medina, que nos contará todas. Bueno, nos vamos a contar todas muchísimas cosas. Eh, y a continuación, Vicente Salinas, que es también el fundador de Plas Vitech, y, y Marian Riburejo. De, de, que lleva todo el tema de review Pharmaceutical Consultants. Y ahora presentamos ya la Fundación Medina con la doctora Olga yo Fundación Medina es una organización de investigación privada sin ánimo de lucro, centrada en la investigación de nuevos productos naturales microbianos bioactivos, que además aprovecha la experiencia heredada en el descubrimiento de fármacos de Mercia Pandón, España, con un extenso historial en el descubrimiento de nuevas moléculas bioactivas con sus nuevos mecanismos of action, ¿no? Entonces, el, el grupo de investigación tiene amplia experiencia en microbiología industrial, exploración de diversidad microbiana, fermentación mineralizada de alto rendimiento y producción a escala, química de aislamiento, ilusión estructural, perfilado de, de, de explicación... O sea, tiene muchísimas cosas y las tecnologías de cribado de alta densidad son espectaculares, ¿no? Las actividades de descubrimiento de nuevos fármacos de Medina combinan la diversidad de su colección microbiana, que tiene 190.000 cepas, habéis oído bien, 190.000 cepas, y librerías de productos naturales que tienen 200.000 extractos, con una plataforma de ensayos de high Blue Screening, incluidos sistemas de bioimagen, y, y bueno, realmente es una oportunidad espectacular. Medina complementa además estas actividades con sus plataformas de seguridad preclínica y bioanálisis de PQP de, de, de nuevos fármacos, o sea, de farmacocinética y farmacodinámica. Y, y bueno, Olga, además, tenemos la suerte de contar con Olga, que es la directora científica de, eh, y la jefe del área de microbiología de la Fundación Medina. Ella tiene muchísima experiencia, tiene más de 25 años de en el descubrimiento de nuevas formas y de nuevas moléculas pequeñas, derivadas de productos naturales microbianos, tanto en el ámbito académico, eh, hasta trabajando en el Hospital Ramón Cajal en España, en la Harvard Medical School, en Boston, en el sector farmacéutico, en el MSD como líder del proyecto o del grupo de Bacterial Discovery. Eh, tiene un doctorado en química, bioquímica y biología molecular de la Universidad Complutense de Madrid y una sólida formación en microbiología industrial con experiencia en biología molecular bacteriana y taxonomía bacteriana fisiología microbiana y producción de metabolitos secundarios. Eh, Olga es un placer tenerte aquí, de de deciros también que tiene más de 180 publicaciones y capítulos de libros y es inventora de 18 patentes o sea que imaginaros qué mentora y qué persona para, para ayudaros así que muchísimas gracias Olga, puedes compartir si quieres eh, tu ordenador y vas presentando muchas gracias por estar con nosotros Estoy compartiendo ya, ¿lo estáis viendo? Sí, lo vemos perfectamente. Ah, ah perfecto, muchísimas sí, gracias sí. por, la, por sí. la introducción, es que estaba sin el micrófono. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotros y también compartiendo lo, lo que estamos haciendo en, en Fundación Medina. La, la, la primera presen, eh, diapositiva, más que nada, has, has hecho una perfecta introducción de todas las líneas donde, donde estamos trabajando y, sobre todo, descartar que, bueno, no, no somos unas empresas, somos una, una fundación privada, en, en ese sentido, dedicada al descubrimiento de, de, de fármacos. Y en ese sentido, nuestro, nuestra área de, de experiencia específica está centrada en la explotación de, de recursos naturales microbianos. Entonces, eso es, digamos, el área de especialización. Y eso incluye todo tipo de especialidades eh, que, donde pueden estar interviniendo no solamente a niveles de formación, sino también ámbitos, ámbitos de, de la, de, del campo de la investigación, no solamente a la parte de microbiología, la farmacia, la, la química. Entonces, el equipo es multidisciplinar en ese, en ese sentido. Las líneas de, de trabajo donde estamos trabajando, donde estamos desarrollando nuestras, nuestras líneas de investigación, pues nos centramos como en nuestro último fin es el estar identificando nuevos, nuevos fármacos a partir de metabolitos microbianos, pues evidentemente hay una gran parte de nuestra actividad que se está desarrollando en la, en la producción de, de nuevos compuestos a partir, a partir de, estas, de estas cepas microbianas, tanto que sean bacterias, sean hongos, y en intentar entender cómo se están sintetizando. Todo ello lo estamos manipulando y preparando a nivel de librerías que estaba mencionando Lourdes al principio para ser utilizadas en nuestros programas de, de cribado de alta densidad en distintas áreas terapéuticas. Y evidentemente luego necesitamos estar trabajando a nivel de la química de, de esas moléculas para estar caracterizándolas, purificándolas y estar valorando la, la posible aplicación para su desarrollo en etapas preclínicas. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando del, del personal de la, de la fundación, pues somos una entidad pequeña, somos del orden de 50, de 50 personas trabajando en el, en el centro, y la formación académica de nuestro personal, pues tenemos desde personas con, con formación profesional, que están trabajando a nivel de, de técnico de laboratorio, en, en, a nivel de los investigadores tenemos tanto... Eh, personal con formación de licenciado, de grado o universitario de máster, y luego toda la coordinación de los, de los grupos se está llevada a cabo por, por personal con, con, un, con un doctorado en distintas, en distintas disciplinas. Disciplinas que abarcan, como decía antes, desde lo que es la, la microbiología, la biología molecular, la bioquímica... Cabe también todo, toda formación en biotecnología, en química, química orgánica, química de productos naturales, farmacología y como no hoy por hoy estamos trabajando muchísimo desde la perspectiva de las ómicas, por lo tanto la bioinformática es otra también otra de las áreas en las que estamos incorporando, incorporando personal. Habilidades para empezar a un a, a poco a, a, a, quizás repetir lo que Aurora estaba mencionando, evidentemente el inglés. Nosotros eh, trabajamos no solamente internamente, sino a través de todas las colaboraciones que tenemos eh, en, en inglés. Y una de las, eh, de las cualidades esenciales para un trabajo como el nuestro es el, el trabajo en equipo. Es decir, todos los logros se consiguen gracias a, al trabajo en conjunto de un equipo de investigación, cada uno en su, con sus propias responsabilidades, un equipo altamente motivado. Y orientado al cliente, el cliente no solamente el externo, sino el cliente también es el colaborador que está trabajando en tu equipo, en tu grupo, en tu departamento, a nivel de todo, de todo el centro. Entonces un poco para, para que veáis cómo... No consigo que pase mi presentación, esto sí que es lo tremendo. <risa> ahora, ahora sí. Pues, uh, un poco para que sepáis quién es, quiénes somos y de dónde surge pues, la, la, la Fundación, su, su historia procede de la, de la industria farmacéutica. Uh, somos un centro de referencia en investigación de, de productos naturales, pero se establece eh, ya hace más de 14 años a partir del antiguo centro de la, funda, de la investigación de la, de la farmacéutica MSD en España. Tenía un centro que estaba operando durante más de 50 años y en 2008 hubo la oportunidad de establecer esta fundación privada en alianza con, con, la, con la Junta de Andalucía la Universidad de Granada para seguir trabajando en el descubrimiento de, de nuevos fármacos a partir de la donación de, de, todos, de todos los activos que estaban en ese, en ese centro. Entonces, eh, como mencionaba Lourdes... Eh, Disponemos de una de las más grandes colecciones a nivel mundial de microorganismos, cerca de 190.000 cepas de bacterias y hongos filamentosos, que en el fondo son las factorías para la producción de los, de los metabolitos que nosotros luego queremos estar ensayando y buscar aplicaciones en distintas eh, áreas terapéuticas, pero también en otras, en otras disciplinas y en otros campos, como puede ser la agricultura, la cosmética y luego la aplicación de los microorganismos en, en distintas eh, aplicaciones biotecnológicas. En este sentido, no solamente somos un centro de cribado de alta capacidad a nivel interno, sino que estamos coordinados, como ahí veis en el mapa, con toda una red de centros, una infraestructura europea de centros de cribados y de química médica, que lo que quieren es estar potenciando... Para, tanto para los, los centros académicos como para, para la industria, el poder estar eh, canalizando todo el tipo de innovación a nivel de nuevas guiadas, posibles ensayos y que tengan eh, posibilidad de desarrollar programas de cribado para estar identificando nuevas moléculas que se puedan desarrollar a, a etapas preclínicas, entonces estamos de esa manera consorciados y trabajando trabajando en red. Y luego nuestro modus operandi pues estamos no solamente trabajando a nivel global con colaboraciones con, con grupos académicos desarrollando distintas líneas de investigación, sino que al mismo tiempo casi el 50% de nuestra actividad se dedica a estar trabajando con la industria, sobre todo en el sector farma en la agroalimentación, la cosmética, en todo lo que son áreas relacionadas con biotecnología microbiana que nos permiten estar, pues, valorizando, dando valor a los a los activos que tenemos en el centro y pudiendo pudiendo llevar al mercado, al cliente, a, al paciente, a productos que sean originarios de nuestros de nuestras cepas. Entonces, eh, como veis, uno de los eh, assets eh, más importantes dentro de nuestro centro son las librerías de, de productos naturales, por un lado las colecciones de cultivos y por otro lado lo que estamos utilizando en las plataformas de, de cribado. Y a partir de ahí es estar utilizando todo el conocimiento en microbiología, en química, en, en poder estar induciendo la, la producción de nuevas moléculas que al final las vamos a estar recogiendo en librerías listas para ser utilizadas no solamente en nuestro laboratorio, sino también con nuestros colaboradores a nivel, a nivel internacional. Por lo tanto, en este tipo de actividades entran una cantidad de formaciones diferentes que nos van a permitir estar no solamente cultivando esos microorganismos, sino al mismo tiempo estar caracterizando a nivel analítico los componentes y poder estar prediciendo potencialmente cuáles pueden ser las moléculas de interés a partir de estas, de estas colecciones. Todo ello... A nivel de la estructura del centro se traduce también en una serie de plataformas tecnológicas y de capacidades que están trabajando de manera coordinada, todos los proyectos están interviniendo todos los departamentos, son longitudinales en los que no solamente interviene el, el departamento de, de cribado donde vamos a empezar a poder estar optimizando un ensayo, llevándolo a modelos de alta capacidad y al fin y al cabo luego después estar identificando el mecanismo de acción de una molécula cuando ya la hemos identificado todo ello está coordinado con el trabajo de, de la química, no solamente la generación inicial de esas librerías, por lo tanto todo el conocimiento en química es necesario para quienes están trabajando en ese departamento, sino luego una vez que ya tenemos una muestra que se activa, capacidades para poder estar fraccionando, eh, elucidando la estructura de esos compuestos y al final tener un candidato a partir del cual vamos a estar ya desarrollando una posible molécula, una aplicación en cualquier otro de los campos. Desde la parte de la microbiología como estamos trabajando con microorganismos pues vamos a necesitar ser capaces no solamente de generar diversidad a nivel de, de seguir ampliando nuestras colecciones sino también uh, generar el material con el cual estamos uh, produciendo los extractos pero luego cuando tenemos una molécula que es de interés poder estar escalando para producir suficiente cantidad para asegurarlo en, en ensayos posteriores, en ensayos animales y posteriormente la validación en etapas posteriores de desarrollo. Y todo ello está sustentado pues, una plataforma de analítica que está ayudando en toda la caracterización de las moléculas a lo largo de todo el proceso y al mismo tiempo en establecer una plataforma de, de identificación de biomarcadores metabolómicos que podemos usar tanto con microorganismos como con células provenientes de, de pacientes. Y finalmente, pues, valorizar todas las moléculas que estamos identificando a nivel de lo que es toda la parte de seguridad, de toxicología, de farmacocinéticas de los, de los compuestos dentro de los distintos modelos animales con los que estamos trabajando, el poder estar teniendo ya un candidato que podamos estar proponiendo para su posible desarrollo. Por lo tanto, como veis, dentro de todas estas actividades que se están desarrollando en el centro, tienen cabida todo tipo de formaciones relacionadas con la biología, con la microbiología y la química y la farmacología. A, a la larga están todos trabajando de manera conjunta en, en equipos multidisciplinares. Y nuestros eh, programas pues estamos dedicados mayoritariamente internamente, en, en, centrados en enfermedades infecciosas, en enfermedades tropicales, sobre todo en colaboración con, con grupos no solamente eh, españoles sino a nivel, a nivel internacional, así como en la identificación de, de nuevos tratamientos para, para el cáncer como para el sistema nervioso central. Con otros colaboradores a nivel de, de empresas también estamos llevando a cabo campañas de cribado sobre otras dianas, por lo tanto, como veis, la, la utilización de nuestras plataformas tiene en cabida distintas líneas de investigación, pero las formaciones justamente en ese caso pueden estar aplicadas en, en el desarrollo de, de programas de investigación en todas estas eh, direcciones. Y solamente como tres ejemplos, un poco para que veáis las actividades que se están llevando a cabo dentro de lo que son los, los tres departamentos principales, pues todo lo que está relacionado con la microbiología, pues de manera activa se está llevando a cabo eh, procesos de aislamiento y caracterización de cepas en el mantenimiento de las colecciones, tanto de hongos como bacterias, por lo tanto, de la formación en bacteriología y en micología eh, son, son importantes en todos los niveles de formación, formación académica, el tener conocimiento de, de fermentaciones no solo en pequeños formatos, sino a la hora de estar utilizando bioreactores. Somos capaces de estar escalando hasta tamaños intermedios que nos permiten estar generando suficiente material para trabajar posteriormente con las, con las moléculas. Y luego la parte más de, de biología molecular, biología de, de sistemas o incluso bioinformática... A la hora de estar caracterizando todo lo que es la, la biosíntesis de los metabolitos, secuenciar todos los genomas, toda la parte de la transcriptómica, las rutas de biosíntesis y la bioingeniería para estar generando nuevas, nuevas cepas que produzcan mejores, mejores títulos de los, de los compuestos que estamos interesados en, en desarrollar. Entonces esto digamos, sería una, una, una área en la que estamos trabajando de manera, de manera continua y coordinada con lo que se está llevando a cabo en, en, el, en el departamento de, de cribado y validación de dianas, donde... Todo lo que es la plataforma de, de cribado de alta capacidad, pues se llevan a cabo todo tipo de, de ensayos fenotípicos, ensayos de interacción, modo de acción con modelos celulares, no solamente 2D, sino también con, con, con esferoides en los cuales estamos creando modelos que puedan producir mejor el efecto de, del compuesto sobre los modelos y los órganos a, a posteriori. Igualmente, todo lo que son imagen, análisis de imagen a nivel celular que nos permitan realmente conferir, inferir el modo, el modo de acción de las, de las moléculas como mencionaba antes también hay un gran apartado en la, en la caracterización de la seguridad preclínica y la toxicidad entonces ahí intervienen tanto biólogos como, como químicos a la hora de estar analizando, analizando las, las características de los compuestos sobre los distintos modelos que utilizamos así como en los modelos in vivo a nivel de farmacocinética y de bioanálisis. Entonces todo el centro, todo, todo el departamento está muy muy enfocado también en todos los equipos de automatización en análisis de imágenes, en, en el manejo de, de toda esta información en bases de datos y poder estar extrayendo eh, y aplicando luego eh, otras herramientas de inteligencia artificial para estar deduciendo comportamientos y actividades a partir de nuestras librerías. Y luego finalmente también toda la aplicación de la espectrometría de masas en la determinación de, de biomarcadores metabolómicos. Y finalmente, y en la parte más de, de química, específicamente de, de química de productos naturales, pues, pues tienen que haber químicos analíticos, químicos orgánicos, con distintos tipos de, de formación en la que van a estar interviniendo pues, en no solamente la generación de extractos, a partir de la gestión de todas esas librerías y, y la trazabilidad de toda esa información en la base de datos que, que está conectando todos y cada uno de los elementos con los cuales estamos trabajando, toda la parte metabolómica en este caso aplicado a los productos naturales, es muy importante el poder estar caracterizando todas nuestras muestras que son súper complejas para después poder estar llevando a cabo ese fraccionamiento y purificación de las moléculas para tener una entidad química al final que estemos proponiendo para, para su desarrollo. Y de ahí el estar utilizando herramientas eh, analíticas como la espectrometría de masas o la resonancia magnética nuclear que estamos utilizando para, para la elucidación estructural de todas estas moléculas. Entonces, en ese sentido, pues un poco es el resumen, de, digamos, las distintas disciplinas que llevamos a cabo en el, en el centro. Y en este caso, pues eh, todo ello está realmente relacionado en, en, en, en el caso de, de distintos eh, miembros eh, pertenecientes a los distintos equipos con las distintas de formación y las posibilidades de estar ampliando sobre todo el conocimiento en cada una de las disciplinas en las que estamos eh, trabajando. Entonces no sé si tenéis algún, alguna pregunta en este sentido de cara a, a las actividades que desarrollamos y, y cómo estamos Uh, incorporando, incorporando sobre todo personal en, en, en prácticas para, para TFMs. Uh, normalmente aparte de los 50 que somos tenemos una población flotante todos los años de, de estudiantes que están relacion, realizando su, sus prácticas con nosotros y al mismo tiempo llevando a cabo su, su TFM, lo que les permite llevar a cabo todo un proyecto, un pequeño proyecto de investigación que en muchos casos también termina siendo una publicación eh, en, en, un, en, un, en una revista de, de, de relevancia, pero les permite sobre todo acceder a, a unas instalaciones que normalmente no se encuentran en otros, en otros centros, más parecido a lo que puede estar encontrándose en un centro de investigación en la industria. Estupendo, Olga. Muchísimas gracias porque efectivamente es una oportunidad que… Eh... Bueno, súper interesante de formativa no para la carrera profesional hacer la TFM ahí efectivamente luego hay muchas casos de publicaciones de alto impacto o sea y hay casos realmente proyectos muy buenos y luego pues muchas veces habéis cogido también a estudiantes con lo cual yo creo que es una posibilidad profesional para vosotros es estupendísima ¿no? tanto TFG TFM eh, eh, máster en eh, formación profesional realmente le da cabida a, a muchísimas personas con la posibilidad de, de desarrollar ahí su carrera profesional pues no veo no veo no sé si vosotros veis alguno yo no veo más preguntas si no queréis preguntar directamente que también podéis preguntar eh, pasamos con la siguiente eh, que ya muchísimas gracias Olga y seguimos con la presentación de Plasvitech, con el doctor Vicente Salina y con Frank Guillén. Eh, Plasbitech, es una empresa de, que estuvo en ACESGEL este pasado eh, edición, en la segunda eh, edición, con muchísimo éxito, fue ganadora de, de los proyectos, de, es una empresa biotecnológica que desarrolla tratamientos terapéuticos eficaces y seguros contra el cáncer. Y bueno, tiene ese propósito ¿no? de devolver la esperanza... A pacientes que no tienen otra opción. Lleva más de siete años estudiando el cáncer y está especialmente su relación con la inflamación y, y realmente están avanzando mucho. Ahora acaban de, de ser finalistas para Mass Challenge, ¿no? Para la aceleradora de Boston. Y también nos vamos eh, eh, ahora en, en mayo, el 8 de mayo, creo que estamos ya allí en Boston trabajando con, activamente con inversores y tal. Eh, eh, Creo que estoy compartiendo pantalla con, con Vicente, con Fran te tengo que compartir, un momentito que voy a compartir. Eh, Fran. Eh... Tú, Lourdes, la, la slide esa. Ah, perdóname, que, que la tengo que compartir. <risa> Perdona, que estoy, yo estoy un poco… Ah, gracias, gracias. Exacto. Comparto pantalla… Claro, si la tengo aquí. Gracias, Fran, que está en todo. Bueno, pues Fran efectivamente está en todo. O sea, es ingeniero informático, cuenta más de 15 años de experiencia lanzando y desarrollando proyectos de economía digital y economía Real, lo veis, ¿no? Veis la pantalla, ¿no? Comentaba de Fran, ¿no? Que además Fran ha publicado su primer libro llamado Paso de Gigante, que es una fábula sobre emprendimiento que ha creado una gran expectación publicado por Anaya y que os anima a todos, ¿no? Porque muchos de, estáis haciendo un máster de bioemprendimiento, bioenterprise y... y y realmente pues hay un paso ahí interesante también de emprender, ¿no? no solo investigar y hacer tu doctorado y todas estas cosas que también está muy bien, pero emprender hace mucha falta en España que se emprendan y empresas como, como la vuestra. Eh, también Frank ganó el mayor hackatón de la historia llamado IS versus Virus, estaba ahí celebrando su... su eh, su cumpleaños, lo digo porque yo estaba también en ese hackathon y fue organizado por la Comisión Europea, ganador de la competición esta de Startup del World Business Angel Forum de Estambul y es un emprendedor en serie que ha fundado muchas empresas y os puede ayudar y motivar a, a muchos de vosotros. Frank es además director de ImpulsaMes, un programa acelerador de empresas de España y, y es autor del podcast Acelerando Empresas es asesor inventor e eh, inversor en varias startups eh, como Plasbitech y, y, y coge esa parte ¿no? de, de inversor técnico tal que, que está muy bien, ¿no? de ingeniero y como buen equipo eh, de Plasbiotech pues tiene esta parte ingenieril, pero tiene también la parte de, del doctor, ¿no? del doctor en medicina. Y médico PhD MD, que es como un, un maravilloso eh, combinado, ¿no? Esto para el medicina transnacional, para todo, eh, que tenemos aquí con Vicente. Vicente Salinas, que también está con nosotros de Plas Biotech. Él ha sido patólogo en el Servicio Andaluz de Salud especialista en cáncer y es máster en Oncología Molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la Escuela Europea de Oncología, miembro de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y la Asociación Española y Sociedad Europea de Genética Humana. O sea que realmente es un equipo también que, que muy interesante y también tenemos la suerte que está en Andalucía. Así que sin más, os dejo que comentéis un poco lo que queráis contar y lo que podáis porque además lo que me gusta a mí también de Fran y Vicente es que están muy motivados por las nuevas promesas ¿no? y por lo, todo este talento y ayudando a, a desarrollar estas esta carreras profesionales. Así que ya me callo y, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias Lourdes, También es un placer compartir, que, bueno, que nos, primero, darte, dar, daros la enhorabuena al equipo por, por eh, organizar estas iniciativas que nos permiten compa compartir y enriquecernos con las experiencias de, de otras personas. Fundamentalmente, si son compañeros jóvenes que, que, que se empiezan a abrir camino en este mundo fascinante de la, de la biotecnología y de la biomedicina, efectivamente yo soy médico y como médico pues, tenemos la, la triple, el, triple, el triple vértice ¿no? de... de de, de asistencial, de centrarnos siempre en el paciente. No olvidarnos que en biomedicina nuestro objetivo final es ayudar a las personas. En segundo lugar, el de la formación. ¿no? Nosotros recibimos una formación que no es nuestra, que viene de personas que la han desarrollado antes que nosotros a lo largo de los años y que nosotros tenemos la obligación de ampliar mediante investigación y de transferir mediante formación. No, no, no, es, no es una... No es una posesión nuestra, sino es algo que recibimos, que tenemos que mejorar en la medida de lo posible y transferir a las nuevas, a las nuevas generaciones. ¿no? Eh, procedemos efectivamente del SAS, que es otra del Servicio andaluz de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que es otra de las grandes maravillas ¿no? que creo que tenemos aquí en nuestro entorno. Tenemos uno de los mejores, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? uno de los mejores y más potentes sistemas de salud del mundo, eh, lleno de oportunidades de, de, mejor, de aprendizaje, y de oportunidades para, para desarrollar y, y, y, como, y como, factoría, como factoría de ideas, como muy bien has comentado, estamos, en, estamos posicionados en cáncer, intentamos estar en la frontera, la frontera en el cáncer hoy día eh, se basa mucho en la variabilidad, es decir, eh, el cáncer es una enfermedad en la que todavía existe, por desgracia, mucha oportunidad de mejora, porque es una enfermedad muy prevalente, que va a ser cada vez más prevalente y que, lógicamente, todavía hasta el 50% de los pacientes no logramos encontrar unas estrategias adecuadas para controlar la enfermedad, con lo cual existe una gran oportunidad de mejora y esta oportunidad de mejora viene de la mano de tres pilares, bajo el punto de vista que son, digamos, los tres pilares que trabajamos en Plus Vite, No, El primero es el del tratamiento. Nosotros en concreto, como ha comentado, como se, como se muestra en la diapositiva, trabajamos en buscar tratamientos de fármacos reposicionados, es decir, fármacos que ya existen. Existen bibliotecas que son públicas con, dos, con 200, 300 millones de productos que están por explotar, por explorar. Nosotros exploramos este producto, ya tenemos algunos candidatos muy buenos. Por tanto, la primera parte es la del tratamiento, la segunda parte es la del diagnóstico, es decir, cada paciente es diferente, cada cáncer es diferente y el cáncer va cambiando en el tiempo, con lo cual tenemos que saber captar esta variabilidad, esta peculiaridad en cada caso, para poder ajustar en cada caso y en cada momento el mejor tratamiento y para esto, como muy bien se ha comentado anteriormente, es muy necesario utilizar herramientas eh, computacionales que nos permitan eh, gestionar toda esta información. Yo creo que estamos, como mensaje para las nuevas generaciones, estamos en un momento fascinante, yo ya tengo una edad, he vivido varias momentos fascinantes en la historia de la medicina, pero creo que ahora estamos en un momento realmente, eh, realmente de, de cambio, un momento trascendente en el que tenemos accesible una ingente cantidad de información que se ha ido generando durante estos años. Tenemos tecnologías, como ha comentado el anterior ponente, tecnologías de High throughput que nos permiten generar una gran cantidad de datos de valor para cada paciente, para cada caso, para cada enfermedad. Y tenemos las herramientas computacionales. También se ha mencionado la, la inteligencia artificial, las herramientas computacionales que nos permiten coger toda esta información y todos estos datos que podemos generar a tiempo real de los pacientes y gestionarlos de forma que sean inteligibles, que sean eh, eh, fáciles de gestionar para la mente humana. ¿no? Yo, por lo tanto, yo creo que estamos en un momento, en un momento clave. ¿no? Y centrándonos en el tema que nos ocupa hoy de la captación del talento o qué es lo que valoramos en, en Plusvitec eh, respecto a las personas que se incorporan a nuestros proyectos, me gustaría ilustrarlo con un ejemplo que ocurrió ayer. ¿no? Hace unos meses, un amigo nuestro que gestiona una asociación de pacientes con enfermedades raras nos pidió ayuda para un stop técnico que tenían. No, no es nuestro área, porque es el área de las neurociencias, pero... Eh, y por supuesto se la, se la ofrecimos. ¿no? Todo este proceso terminó ayer en una maravillosa reunión que tuvimos por la mañana en la que participaron eh, este, este compañero que gestiona esta, esta asociación de enfermedades eh, poco frecuentes, otro presidente de otra asociación de, de enfermedades poco frecuentes tres o cuatro investigadores de máximo nivel de nuestro entorno y yo como, como que soy médico patólogo. ¿no? Al final eh, fue muy bonito porque eh, cada uno abordó el problema técnico desde su punto de vista ¿no? y al final de la reunión, de varias horas de reunión, nos fuimos a tomar una cervecita para eh, dar por concluida la reunión y esto ejemplifica muy bien cuáles son los valores que yo creo que tenemos que no perder ¿no? Eh, eh, en nuestro campo de la biomedicina. En primer lugar, el primer valor es la humildad. Es decir, si tenemos un problema, tenemos que ser humildes para pedir ayuda, porque lo más probable es que cuando pidamos ayuda se nos conceda, se nos dé esa ayuda. ¿no? En segundo lugar es la generosidad. Es decir, si nos piden ayuda, tenemos la obligación o tenemos la obligación de dar, de dar esta ayuda, porque probablemente recibiremos mucho más de lo, que, de lo que estamos dando. En tercer lugar, es el, el, el, el, el tercer valor es el ambiente. Entonces, al final, las buenas ideas no salen en esa mesa de debate eh, de, de, de brainstorming. Bueno, lo, lo más importante, tenemos un ambiente magnífico en el, que, en, el, en el que compartir todas estas ideas. Vivimos en un sitio maravilloso. Es algo que puede servir también para atraer talento pero lo más importante, bajo mi punto de vista, que es lo que sentí yo en esa reunión, es la ilusión. Es decir, nos pasamos la mayor parte del tiempo enfrascados en temas administrativos, en temas burocráticos, en gestión de, de informes, y, y lo, pero lo sentí, por tanto, y por resumen, humil, humildad, generosidad, eh, equipos multidisciplinares y, por supuesto, mantener ilusión. Bueno, yo comentar brevemente, Lourdes, si no, las interrupciones nos permiten. Eh, bueno, un mensaje de, de ilusión para los que nos escuchan. Yo tengo que decir que no soy eh, un científico, no soy médico, no soy biólogo ni nada parecido. Y fijado dónde, dónde ando, ¿no? Fijaos dónde estoy. Estoy dirigiendo esta empresa que, que bueno, tiene una misión extraordinaria, como ha dicho Lourdes. Que, bueno, que mucha ilusión, Vicente, Carmen... En fin, y bueno, simplemente por deciros un poquillo más, ¿no? Eh, yo he estado en muchos sectores, he estado en muchos... Estoy en muchos sectores, tengo, como he dicho, en varias empresas, eh, y sinceramente esta es la que más me ha motivado. Y esto es algo que, que, bueno, de hecho ni siquiera soy fumador pero llegué por casualidad hace unos cinco años y me pareció tan ilusionante poderme involucrar en algún proyecto como este, ¿no? que realmente os animo a que lo intentéis, ¿no? os animo a que os lo montéis con, por vuestra cuenta, o, o, como digo en mi libro, en Paso de Gigante, o que os unáis a alguna misión de esta, independientemente de que si veis pues, muy claro o no, de que os vayáis a dedicar a esto, o que os vayáis a dedicar a otra cosa, o que os vayáis a estudiar posiciones y tal. Yo, yo era funcionario, fijaos. ¿no? Y realmente al final, eh, cuando encuentras algo como por ejemplo este proyecto, ¿no? que de verdad te encaja, creo que puede ser... Realmente algo muy, muy, muy interesante. Así que bueno, probarlo y aquí si queréis pues podéis hablar cuando queráis para poder hacer algo juntos también. Gracias. Pues muchísimas gracias. Ahora tenemos la suerte de tener la presentación de Revío, Pharmaceutical Consultants, con María Ribirejo. Eh, Revío es una consultora de asuntos regulatorios. Ella es mentora de ACSGEL y nos ha ayudado muchísimo a las empresas que, que han estado. Eh, yo Si quieres, María, tú comparte, así además para yo temas de problemas que haya, estoy más tranquila, o sea que me viene muy bien que compartas tú la, la diapo. Y, y sobre todo, comentaros que Revio fue creada para apoyar a las compañías biofarmacéuticas e instituciones públicas que trabajan en medicamentos de terapia avanzada, lo que se llaman los ATMPs y biológicos para uso humano a través de todas las fases de desarrollo. Desde la no clínica hasta la comercialización, es que, o sea que lo abarca todo para cumplir con todos los requisitos eh, regulatorios. Yo contaros también que, que, que Marian, que es la que nos va a presentar, ella. Eh, me dijo la posibilidad de coger alumnos y dije, madre mía, a trabajar con Reviod podría ser una oportunidad para ellos formativa interesantísima. De hecho, yo muchas veces incluso le digo que miren en YouTube la presentación que, que nos hiciste, Marian, porque es súper instructiva para ellos, ¿no? Entonces, Marian trabajó en la Agencia Inglesa del Medicamento, en la MHRA, de, en el Reino Unido como evaluadora farmacéutica de expedientes de registro. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en toda Europa, principalmente en asuntos regulatorios en gestión del ciclo de vida de medicamentos de uso humano en diferentes compañías biofarmacéuticas y modelos de negocio. Fue responsable de asuntos regulatorios de TaiGenix, actualmente taqueda donde entre otros... Eh, entre otros, fue responsable de ATMP, de, que participó con, con la aprobación de la Autorización Europea de la comercialización del alofisel una cosa que me parece súper interesante porque el alofisel se creó aquí, no con Mario Delgado en el López Neira, el Instituto de Parasitología y Biomedicina. López Neira eh, empezó a desarrollar el alofisel que después lo compró. En principio fue... Eh, eh, Cristina Garmendia con su grupo, ¿no? Y luego lo compró Tygenix y luego lo compró mm, eh, Taqueda y desde y, y realmente pues ha sido el primer producto que se ha llegado a, a la aprobación con éxito de la autorización europea de comercialización de, de la LoFisel. Eh, ella desde abril del 2019 se estableció como consultora y ha colaborado con empresas biofarmacéuticas e instituciones públicas en el ámbito sobre todo de Advanced Therapies, Medicinal Products y es profesora en distintos másteres de industria farmacéuticas. Así que María, es un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias por compartir eh, tu experiencia y las oportunidades formativas en radio. Gracias María. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación y por invitarme a esta sesión. También gracias por eh, intentar resolver estos inconvenientes que, bueno, que estas cosas pasan. Y, mira, esto es una prueba de que en la, eh, en la vida y en el trabajo a veces de, ocurren cosas y hay que salir adelante, ¿no? Hay que, que saltar el paso y, bueno, yo os animo que cuando esto os ocurra, pues, pues siempre seguir adelante, ¿no? Eh, bueno, primero, presentar mi compañía, que es eh, eh, Revio Farmacéutica Consultants. Eh, somos una empresa pequeñita eh, y, bueno, si quieres, perdona, Marian, está ahora mismo como presentación en PowerPoint. Si la quieres poner como slide completa. Sí. Vale, el, el, a ver, así. Así, así, en el slideshow, exacto. Yo creo que así vale. es. Eh, es una empresa muy chiquitita y, y actualmente estamos buscando... Eh, en personas que se incorporen con nosotros en esta nueva aventura, así que os animo a participar. Eh, nuestra función es ayudar a las compañías biofarmacéuticas que se dediquen a medicamentos de, de terapias avanzadas, como son los de medicamentos de terapia génica, celular y de ingeniería tisular, eh, tanto desde el inicio del, del desarrollo de estos medicamentos hasta una vez que se autoricen y después de ser autorizados, eh, trabajamos eh, desde el punto de vista de la, la parte de fabricación de los medicamentos, la parte en ensayos en animales y, y la parte en ensayos, ensayos clínicos en humanos que son necesarios para poder obtener esta autorización eh, de comercialización. Eh, y bueno, pues nosotros, eh, para un poco para que entendáis eh, qué son los asuntos regulatorios, porque no eh, es algo muy conocido. De hecho, yo cuando empecé en este mundo, eh, la persona que me, que me animó a hacerlo le dije: Bueno, pero yo no sé nada de esto, explíqueme usted qué es, ¿no? Entonces, eh, contaros que. Cualquier medicamento para poder ser comercializado necesita de una autorización que, que conceden las autoridades sanitarias. Para poder obtener esta autorización se necesita un dossier de registro eh, que es la un, compilación de una serie de documentación tanto de la parte de fabricación como los estudios animales y los estudios en humanos que tiene que, que realizarse de acuerdo a una reglamentación y una regulación a nivel europeo, si queremos comercializar en Europa o a nivel de Estados Unidos, si es la FDA, en Canadá o, o en aquella región donde uno quiera comercializar. Entonces, nosotros ayudamos a las compañías a que puedan eh, preparar estos dosieres eh, de registro y, y, la, y lo hagan y los estudios que, que están reflejados en estos dosieres se hagan de acuerdo a la legislación. Eh, trabajamos desde el inicio del, del desarrollo del medicamento, incluso hasta una vez autorizado, porque una vez que un medicamento está autorizado, también si uno quiere seguir desarrollándolo, seguir investigando con él o hacer cambios de fabricación, también hay que eh, tener interacciones con las autoridades regulatorias. Eh, como compañía... ¿Qué somos? Pues tenemos nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. Nuestra misión siempre es el paciente, es eh, poder desarrollar eh, medicamentos que traten enfermedades en beneficio de los pacientes. Eso que no se nos olvide siempre, es, es el objetivo principal tanto de eh, nuestra compañía como de todas las compañías biofarmacéuticas que, que, que trabajan con nosotros y nuestra visión es eh, acompañar a estas compañías a conseguir el objetivo. Nuestros principales valores son la integridad, la calidad, por supuesto, el compromiso es muy importante la flexibilidad, ahora hablaremos luego después un poquito de la flexibilidad y, por supuesto, la pasión, eh, en lo que uno cree. ¿Estáis viendo las slides? ¿Están pasando bien? Por pues si, sí. Lourdes, ¿se, se ven? Yo, yo no, no las estoy viendo. No sé si ah. las estáis viendo. Vale, disculpad, porque es que al ponerlo en modo presentación, no sé por qué a veces no, no se ven. Esas son las slides que hemos estado, que he estado viendo vale. a, a, de los, nuestros valores. Eh, paso a los siguientes servicios. Trabajamos, vale. eh, como he comentado, en, en mmm, medicamentos que se llaman Advanced Therapy Medicinal Products, eh, que son medicamentos de terapia avanzada. Eh, terapia, eh, terapia génica celular y, y ingeniería tisular, eh, pues muchos de ellos involucran eh, vectores virales como los adenovirus, plásmidos, lentivirus eh, muchos tipos de terapias celulares, mesenquimales, eh, condor umbilical, células eh, cardíacas eh, y, y estamos eh, enfocados en, en las regiones geográficas de Europa, Estados Unidos y eh, Canadá principalmente. Eh, esto es un poquito un esquema para que veáis de los pasos que involucra el registro de un medicamento. No solamente es preparar este dossier de registro que he comentado, sino que pues hay una serie de interacciones que se tienen con las autoridades regulatorias para poder conseguir ir desarrollando el medicamento. Desde los primeros estadios de desarrollo en el que se descubre el, el medicamento pues hay que tener interacciones con las agencias para poder eh, avanzar. Ejemplos de ello son pues, consejos científicos que se solicitan para eh, confirmar que las cosas se están haciendo bien, que los desarrollos en, en, en, y los diseños de los estudios clínicos o preclínicos en animales son, son adecuados, que estoy fabricando adecuadamente, que tengo mis controles en proceso eh, que son relevantes, eh, que tengo unas especificaciones de producto que son las, las, las eh, la que involucran los parámetros críticos de del, del medicamento para poder fabricarlo. O sea, hay una serie de, de preguntas que, que no siempre se sabe eh, al inicio del desarrollo, puesto que son medicamentos novedosos y que se tienen que consultar con las autoridades regulatorias. Aquí un poquito es un esquema de las distintas fases de desarrollo desde el inicio, pasando por luego las fases clínicas, la fase 1, fase 2, fase 3 y luego lo que es ya la, la, la fase de, de autorización del medicamento. Eh, nosotros que la persona que se incorpore con nosotros pues eh, trabajaría principalmente pues, en preparar esta documentación, eh, primero aprender lo que es la legislación porque no es, no es algo que no hay cursos específicos digamos hay ciertos másteres que bueno dan pinceladas pero no, no son específicos eh, de, de, este, de este campo por lo cual eh, la persona que hemos incorporado varias personas en varias ocasiones y lo principal es aprender eh, realmente eh, lo que es la regulación. Y ayudarnos pues, a preparar estos dosieres eh, y a tener interacciones con las autoridades regulatorias, preparar eh, regulatorias roadmaps, que sería pues, un poquito eh, ayudar a las empresas a ver los distintos pasos que tienen que seguir para poder conseguir esta autorización de comercialización y a, ayudarnos pues, en otros programas regulatorios, como por ejemplo programas expeditivos, que llamamos eh, en Europa está el Programa Prime, que ayuda un poquito a las empresas a tener contactos más directos con las autoridades regulatorias. Eh, entre otras cosas, también, pues otro tipo de actividades como eh, obtener la clasificación de ATMP, eh, Advanced Medicinal Product, eh, en la Agencia Europea de Medicamento. Y bueno, ¿qué, ¿qué estamos buscando en nuestros candidatos? Pues bueno, muchos lo han dicho ya mis compañeros, eh, eh, principalmente un, un, personas que han estudiado algún tipo de, de licenciatura en mi época, ahora se llama de otra manera, pero perdonadme, pero yo me pierdo un poco grado, tal. entonces bueno, eh, lo que serían la, eh, estudios en biología, farmacia, bioque, bioquímica o cualquier otro de ciencias de la salud, eh, sería deseable tener ya un, algún máster de, en salud pública o, en, o en, eh, en compañías biofarmacéuticas, no es fundamental, pero bueno, sí, nos gusta que, que se haya progresado un poquito en el, en, en, eh, después de haber estudiado la, la universidad, lo que es el, el grado eh, y, y como siempre el inglés fundamental, ya lo han dicho también mis compañeros porque toda la documentación que preparamos está escrita en inglés, absolutamente todo, y se presenta a las autoridades en inglés, con lo cual eh, el, el escrito fundamental y el hablado también para el contacto con los clientes, porque, puesto que tenemos clientes eh, no solo en España sino también eh, en, dentro de los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, entonces es fundamental. Eh, y, y como otras eh, eh, cualidades, pues principalmente que sea una persona responsable, eh, que, te, que tenga mucha iniciativa y que sepa priorizar los proyectos porque es verdad que tenemos muchos clientes y a veces pues bueno viene un cliente, otro cliente, entonces hay que saber cuál es la prioridad en cada momento. Y, y por supuesto la flexibilidad, ya lo he comentado antes, eh, porque nosotros trabajamos con muchos tipos diferentes de medicamentos en muchos estadios del desarrollo del medicamento, entonces hay que saber cambiar, pues si ahora estoy trabajando para un dossier de, de, de registrar, mañana a lo mejor me tengo que poner eh, con, un, con, con la solicitud de un ensayo clínico en humanos, mañana tengo que trabajar con Estados Unidos para presentar un, un proyecto de fabricación, un DMF, que bueno, en Master Park, que se llama aquí hablamos mucho por siglas o sea que todo eso también lo aprenderéis y bueno os animo a participar y a, a entender este mundo que es muy bonito pues porque se ven todas las áreas de desarrollo de los medicamentos, muchos tipos distintos de medicamentos, muchas eh, enfermedades, incluso enfermedades raras que también se han comentado en la sesión eh, para pacientes que, que tienen muchas necesidades en Europa y, y bueno pues muchísimas gracias por, por atender eh, os dejo aquí, para parado un poquito mi currículum que ya ha comentado eh, Lourdes y, mi, y el correo que, que tenemos para pues, si queréis escribirnos o, y empezar a entablar conversaciones. Muchas gracias. Marian, pues muchísimas gracias. Bueno, yo comentaros, estuvimos hace poco en una visita en la EMA, en, la, en Ámsterdam, y eh, preguntando. Eh, cosas sobre la empresa de Acescale y ayudando y tal y bueno eh, Marian nos ayudó muchísimo o sea tiene una experiencia y un conocimiento y ya estamos en todos los grupos de trabajo de la EMA gracias también a Marian o sea que que realmente ha hecho un trabajo increíble de concienciación el tema regulatorio es fundamental no y hay que tomarlo como un partner para el éxito, ¿no? una, un camino para el éxito, no, no como una barrera. Entonces, lo que aprendáis de regulatoria os va a ayudar muchísimo en vuestra carrera profesional. El canal de YouTube, que... Es para buscarlo el del PTS Granada, ya avisaremos y también a los inscritos oficiales en, el, en, en la jornada os lo pasaremos. Me gustaría hacer un pequeño comentario muy breve sí. sobre lo que ha comentado Marian. O sea, yo creo que es muy importante que pongamos en valor. Los hitos, ¿no? Que si los, eh, eh, los ejemplos de éxito, ¿no? Y, y habéis pasado muy de puntillas, o bueno, habéis eh, sobre el éxito que, que en el que consistió esta aprobación, yo creo que por primera vez en la historia, de un producto basado en terapia con células madre. Me parece un hito histórico, eh, en, y casi en Andalucía, y que yo creo que es bueno que se pongan en valor y que se dé difusión a estos ejemplos de éxito, porque con trabajo, con esfuerzo y con gente experta. Se consiguen cosas, éxitos de este tipo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ahí además es que, eh, ya que digo que fue un trabajo desarrollado en gran parte por eh, López Neira, por Mario Delgado y su equipo. Y bueno, ahí Marian hizo un trabajo también espectacular, ¿no? En todo el trámite mm, regulatorio, así que realmente es un éxito, y que sí, yo creo que, que tendríamos que ponerlo mucho más en la prensa y tal, yo digo, a mí me sorprende cómo no conseguimos eh, hacer más ruido con esto, pero bueno, poco a poco iremos trabajando, ¿vale? <ríe> Así que ya está. Bueno, pues muchísimas gracias. El canal de YouTube, lo que, eh, perdonad que me, me estáis preguntando antes, es el del, el del PTS eh, Granada, y lo, y lo explicaremos, o sea, lo, os lo enviaremos también el link a los que habéis, estáis registrados. Y si no, pues eh, en una semana o por ahí, eh, eh, yo creo que estará subido. vale A lo mejor incluso mañana. Lo que pasa es que haremos enseñárselo también a Abbott por su política interna para ver si, si eso okay que que la parte de Abbott esté también. Así que ya está. Bueno, que, que muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, Disculpar por todas las complicaciones y, y la verdad es que ha sido una cosa bastante eh, surrealista, pero bueno, ya está, eh, la vida es así. Así que nada, muchísimas gracias a todos y un placer veros y muchísimas gracias por vuestro trabajo. Enhorabuena. Chao. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.